Presidente de la República del Ecuador. Economista, bienvenido a Radio Chacho 89.5 FM. Buenos días. Buenos días, yo estoy hace rato esperando por si acaso. <risa> <risa> <risa> Escuchando lo que, lo que decían, escuché la canción de Yanet, tú sabes que he estado mejor, Yanet no canta. perdimos gusto. Bienvenido economista, damos la bienvenida al economista Yanis Bustos también, candidata a prefectura abogada, bienvenida. No ella. me cambié, Rafael Correa es economista. Así es, abogada, Yo no soy economista. Abogada, a o sea, Ella solo llegó abogada nomás. <risa> bienvenido también. A dos. Al, al abogado Víctor Villasí, bienvenido. No me la sienta, no me la sienta economista. No <risa> Mentira, no, Buenos días. No, la abogacía, hacía una, una profesión muy, muy importante, muy valiosa. Buenos días. Bienvenido. Eh, aquí. Pico. <ríe> <ríe> vas? También Primero también, PLF, disculpa. no, no, no va a creer que me vine internado y me hacen sentir hasta mal todo el mundo. yo expresidente, respecto al tema? Me cuadrar bien esta cámara, que estoy, acabo de llegar a México, estoy en la entrevista ayer, ¿no? la entrevista del hotel. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es mi criterio? Que, eh, esta es el prim, la gran oportunidad para empezar a recuperar el país después de la destrucción que hemos vivido tenemos tres elecciones el 5 de febrero de 2023, seccionales y ahí no hay donde perderse, ¿no? todo lista 5 la lista de revolución se es lista 5 yo estaba escuchando y gracias por su honestidad periodística, reconociendo las obras que se hicieron se transformó en esmeraldas esmeraldas capital, esmeraldas provincia se transformó la patria entera, esas cosas, ¿no? Después de seis años de discurso único, de persecución, de haber tenido toda la prensa en nuestra contra, no nos ha logrado hundir, somos el movimiento por de desplazo, pese a todo el apoyo, por el contrario, de esa prensa. En todo caso, eh, eh, tenemos tres elecciones, se. se primer paso para recuperar al pueblo, no es verdad se puede consultar al pueblo para burlarse del pueblo como lo hicieron en 2018 y se advirtió esto es una nueva burla una cortina de humo con la cual quiere legitimarse un gobierno que está destrozado a nivel de popularidad, poniendo preguntas gancho, quiere extraditar narcotraficantes y preguntas pepa, las 5 donde quiere limitar el consejo de participación impedirle que nombre autoridades y mantener las autoridades de control totalmente dóciles a lazo hasta el final de su periodo para garantizar impunidad. Y tenemos una tercera elección, que es la de consejeros, para el Consejo de Preparación Ciudadana. Ese consejo tan clave que fue el fundamento para destruir el país, con el Consejo Transitorio de Trujillo. Hoy va a ser el fundamento para reconstruir el país. Entonces, a votar con mucha responsabilidad el proceso 5 de febrero, más aún dentro de la tragedia nacional que vivimos, y la tragedia provincial, que vive Esmeralda. Esmeraldas, el 2022, tiene más de 700 muertos. Eso es lo que teníamos presidente solo Esmeralda tiene más de 700 muertos. Hoy. A nivel nacional tenemos más de 4.000, ha cuadruplicado la cifra de muertos, no, no ha vuelto uno de los países más inseguros de América Latina, y a la capital, ciudad de Esmeralda. Para la más, más, más peligrosa del mundo. Tenemos que recuperar la paz en el país. Así es. Eh, justo en, tocando el tema que usted decía, presidente, referente a la tasa de homicidios: 100.000 habitantes. Está sí. entendido, sí. ¿no? Y en el do, 2022, 4.000. Entonces, y ese. Más cuatro de 4.000. Mil, mil. Más de cuatro mil es una, es una tasa es, un, es una tasa de, de 24 por cada 100.000. Mayor por cada 100.000 habitantes ya era más alto que el promedio de América Latina. Pero estamos peor, con 24 muertes. Inclusive, han en, destrozado el en, país. En cuanto a Esmeraldas, en el año 2017, que usted dejó la presidencia, habían 64 muertos por año. En Esmeraldas, sí. yo lo estoy hablando. Imagínense. Y el año pasado fueron exactamente 511 expresidentes. Es terrible. Estaba leyendo aquí una memoria, pero ¿usted está hablando solo Ciudad de Esmeraldas o sí. la provincia? No. Ciudad de Esmeralda Ah, eso sí, porque en la provincia sí. fue más de 700 Así es, Solo en es, Esmeralda presidente. 500 eso significa que se han multiplicado por 5 no, porque usted dijo 60 y pico por 9 8 9 los eh, asesinatos de Esmeralda Imagínense, a nivel así, nacional así. se multiplicaron así. por más de 4 pero en Esmeralda con el total abandono que ha dejado la ciudad y a la provincia en la ciudad se multiplicaron por más de 8 o 9 veces Increíble Es criminal lo que han hecho Así, así es, presidente Es la verdad es latente no, no lo podemos ocultar los medios así se transparentan hay miedo, le soy sincero, hasta personalmente, este expresidente, miedo a salir... Mira, Le voy a contar una infidencia. Nuestros candidatos se murieron de miedo. No, Estaban terrorizados. Incluso en algunos momentos pararon la campaña. Tienen miedo de caminar por inseguridad. A cualquiera le pegan un tiro. O sea, cualquier cosa puede pasar. Esto está destrozándonos como país. Los neoliberales son tan torpes que no hablan de libertad. ¿Qué libertad va a haber si no hay seguridad? el precedente, el, la premisa para la libertad y la seguridad. ¿De qué libertad me habla si nuestros hijos no pueden salir tranquilos a las calles? Tenemos que recuperar esa seguridad. Eso se recupera con la institucionalidad que destrozaron. Ministerio Correo de Seguridad, Ministerio de Justicia, apoyo adecuado para la Policía Nacional, fortalecimiento del ECU 911, pero también con desarrollo humano, reactivando la economía sin mandar la plata a los paraísos fiscales, generando empleo y con el apoyo de los gobiernos seccionales que no es su responsabilidad directa, pero obviamente es responsabilidad de toda la seguridad. Y eso significa alumbrado público, parques, actividades culturales, deporte, para que los jóvenes no se dediquen al crimen, sino actividades sanas. Así es, inclusive el, este, leí unos medios de comunicación de que ...el candidato alcalde del Cantón Esmeralda Vico Villací... ...había tenido un inconveniente con la seguridad... ...muy difícil... ...bueno, para hacer algo dinámico vamos... ...señor presidente, la verdad... ...es que hay que hay injusticia ...mientras el candidato de no gobierno... Te recomite, te anda, te ...anda con la policía, con tres policías... ...con fusiles... Eh, ...a mí me toca encomendarme a Dios... ...y eso sí, no comienzo mi discurso... ...pidiéndole a Dios... ...primero, al pueblo sino que realmente es el pueblo en el que realmente me han parado. Gracias a Ambro en Esmeraldas, he podido entrar a los barrios más difíciles, donde la gente nos dice con Yané, aquí somos corregistas, por eso entran ustedes. Y por eso no hay propaganda de nadie en esa. Eh, hemos tenido una campaña bien triste, bien difícil. Eh, mi familia no vive en Esmeraldas, mis hijos eh, están fuera. Bueno. Pero no porque no queremos que vivan aquí. Eh, Entiendo perfectamente, Vico, es muy humano sentir temor, ¿no? Que con todos los riesgos que hay. Okay. Pero bueno, hay que ganar la elección. Matan, eh. matan candidatos. Es que sí, usted sí. viera la locura con la que tienen. Hoy en la mañana denuncié. He sido una persona coherente en hacer campañas políticas. ¿Y sabe qué? Han puesto personas en los buses, en los negocios, a decir que Vico asís es eh, una persona que no ha pagado. ¿Por qué? Porque la barra y el pueblo le grita al candidato de gobierno que Vico invierte aquí y no en Guayaquil. Porque es la forma de dar... Dignidad a los esmeraldeños y desarrollo humano. El que no ha hecho nada, seguramente no le van a decir que ha hecho nada. Pero yo no he tenido nunca ni un juicio ni nada. Burguesía que existía. ¿Sabe por qué estoy en esta revolución ciudadana? Porque el pueblo sí lo quiere escuchar. Estoy en esta revolución ciudadana porque yo soy parte de, haberme, de haber tenido desarrollo humano, haber tenido un trabajo digno y no solo haber sido trabajador si no haberme atrevido a soñar y a ser empresa nacional. En un día más estamos inaugurando 400 fuentes de trabajo, le seguimos apostando Esmeraldas, sin miedo. Se ha tratado de decir de todo, menos que Vico así no ha trabajado. Y utilizan boquilleros, es que son el mismo, el mismo estilo. De decir... Todo eso impulsa el odio y la violencia, ¿no? Pero déjame aclararte, Vico, se investigó tu empresa porque tengo que investigar todas las empresas que contrataron en el periodo de Alex Bravo, ¿no? Porque esa sinvergüenza, pues, tú sabes que... Recibió COIMA junto con pareja de Anusel. Te tuvimos que es una investigación ...profunda, ¿no? Pero todo. sí, pero cuando conversaron y también me investigaron, se dieron cuenta de que habíamos sido los más baratos en el país. Sí, sí, sí. sí. Por eso no sí. se encuentra en Esmeralda. Tenía un gerente esmeraldeño. Resultó un pillo. Entonces el culpable es correr por influjo psíquico. Ya, va. Eh, para, para, eh, para, para, para seguir Amamos con la... Sí. La corrupción, una cosa es tener casos de corrupción, que los tienen todos los gobiernos, pero si tiene 10 años, en el poder ganando todas ya, las elecciones, ya, ya le tengo cosa una cosa es tolerar la corrupción. Señor expresidente, para hacer dinamismo esta, en esta entrevista, a la abogada. Janet Bustos, he visto a través de redes sociales el recorrido. A lo de Goyacho de la provincia. Coméntenos, por favor. Bueno, Rafael, que sembrara plátano, cacao, maíz, produciendo. Pero no, está con letreros amarillos, con la plata y los recursos de una institución del pueblo. Con una carta de presentación que vale cero. Yanel Bustos va a entrar a transformar la ruralidad en la provincia de Esmeraldas. Tenemos toda la experiencia del mundo. Acompañado del economista Rafael... El pueblo esmeraldeño, lamentablemente jamás tuvimos la prefectura en Esmeraldas, jamás, por eso la ruralidad está tan abandonada, no hay vialidad, no hay conectividad, lo poco que se produce se pudre en las comunidades porque no hay ni siquiera vías, ni, ni asfalto, ni hor menos hormigón. A toda la provincia, de manera especial a la ruralidad. Bueno, nosotros. no nos vamos a sentarnos a quejarnos. El día uno vamos a trabajar. Ya tenemos algunas empresas que están interesadas en firmar algunas alianzas públicas privadas, débito bancario, que es lo que se llama ahora, la asistencia técnica y indolente, que no le ha entregado nada Esmeraldas, el recurso de compensación por contaminación que da la refinería pasando su tubería de oleoducto a lo largo y ancho de la provincia. Eso no es una dádiva. Eso es una exigencia. Al día uno nos sentaremos con meses de diálogo. ¿Por qué no? Porque yo voy a hacer. Hay movilizaciones democráticas donde el pueblo también exige de esa forma a un gobierno que no atiende a Esmeraldas. La opción de su candidato a viceprefecto, siendo él de Quirindé, tengo entendido, ¿no? Manuel tiene mucha experiencia, vamos a compartir prácticamente la administración. Tengo que deslindar ya con pero nomás de escritorio, vamos a ir al territorio. territorio, vamos a independizar. Una oficina en el cantón Quinindé para... Que las comunidades, los recintos tengan más conectividad eh, rápido, eficaz, de acuerdo a las problemáticas que tengan. Son más de 570 comunidades en el capital ¿Y ya a Aquí, Esmeralda nada, importa ver de otras provincias? Todo, todo no, no lo traen écrailes. de afuera. Esmeralda, siendo la provincia más, se puede decir, la tierra más fértil que tiene el país, teniendo. vía terrestre, marítima, aérea. Parecemos una colonia del país en cuanto a que cambie la matriz productiva. No nos hemos industrializado. O sea, ni siquiera hay... centros de acopio para los agricultores que vendan sus productos, los pescadores artesanales esclavizados, así mismo los ganaderos. Mire, somos la segunda provincia del país más ganadera. Como bien? La ciudad está bien, pero como ahora el campo está en tragedia, de Ayer se cerró la vía aquí, tengo entendido, un rato en la mañana. ¿Por qué? ¿Y sabe por qué? ¿Y qué quiere pena. que le diga una cosa? Qué pena. El presidente Lazo vino y le dijo en la cara a la señora Roberta Zambrano y a los alcaldes que estaban en un COE, que él no le iba a hacer la vía, porque la vía tenía problemas. ¿Quién dijo a John también? o cualquiera presidente de la Revolución Ciudadana, Janet Busto estaría ahí para exigir los derechos, aunque yo sé que con la Revolución Ciudadana no lo vamos a tener que exigir. ¿Sabe por qué? Porque Rafael llegaba y decía, aquí hay 3 millones, 10 millones, 20 millones, hágase la obra en Esmeralda. Estoy seguro que esos días van a regresar y no vamos a tener cómo exigir, pero si no fuese así, Janet Busto está pues para... Alzar la voz y decir a Esmeralda se la atiende porque Esmeralda tiene derecho. Así, avanzamos con el diálogo. Este, queremos saludar y agradecer a los medios que nos están retransmitiendo. A los medios que nos retransmiten está Radio Central Candela, eh, Radio Caribe, Radio Magia y Negra, Negra TV en Quinindé. También al Esmeralda Channel Online. Nos está retransmitiendo. Tiene Radio La Voz de su amigo en su plataforma Facebook, Etiqueta Negra. La calle habla, central informativo, Mediodía Producciones, Acontecer Noticioso, NotiStar Esmeraldas, Noticias Instante y Guerreros Digitales. Esas esmeraldas es que queremos. Bueno, las esmeraldas es que queremos. No se puede dar si no hay seguridad. Si no tenemos seguridad, no hay oportunidades. Vamos a recuperar los valores a través de esa convivencia social. Esos valores que tanto le hacen falta. hoy, a través de una intervención. Hoy, el gobierno está puesto a una persona que se suponía que había que intervenir, porque ya estuvo en el es Lo que están pidiendo es intervención para poder ayudar al desarrollo humano, del cual habla el señor expresidente Rafael Correa. Ese desarrollo humano que tiene tres aristas importantes la oportunidad de nacer, a educarse y tener un trabajo digno. Y los que queremos esmeraldas, Emeraldas, ¿Cómo por las ¿Cómo hacer donde eso? están estos cinco... De... ¿Cómo hacer? Por eso estamos en esta revolución ciudadana. ¿Cómo hacer esos barrios más seguros, Vico? Es, hemos planteado 50 canchas, hemos... Eh, ...nueve infocentros que tienen que tener obligados, escuelas de arte, cultura... ...una de las cosas importantes que tengo que reconocer de la Revolución Ciudadana... invirtió en educación, ese es el arma que le vamos a entregar a los esmeraldeños... ...el arma que a nivel central no le han podido entregar a emeraldas ...que se llama educación, no son más policías, ¿sí? No, primero a través de la educación... Y esa intervención va a generar oportunidades. Porque esas oportunidades son los con lo que se para el tapado, con lo que la gente para la olla. A muchos no les gusta que hablemos de la parte económica. ¿Pero cómo vamos a solventar los problemas neurálgicos que tiene Esmeraldas, Que es la canasta básica? No la tenemos, tenemos la canasta básica. más Visto con ojos de piedad, desde el cielo. Tenemos un camarón que es el negro, que es el que más vale. Esa, entonces, en Paco, o Barça. Está, es, ¿Está casi listo entonces eso ya para Sí, ¿Ah, en esta bien. semana. Pero no hemos dejado de inaugurar por política. O Marza invierte en mi empresa, que es una empresa para crear esas fuentes de trabajo. Vico le sigue apostando a Esmeraldas, es que, por Esmeraldas. Miren, me han dado palo, señor presidente, porque dicen... ...que se puso molesto ayer el candidato del gobierno, porque la gente le grita, Pico invierte aquí no en Guayana. No estamos separando las brechas del país, pero el pueblo sí lo siente de que cuando quieres a tu tierra. Por eso es que estamos antes porque había prometido nunca más hacer política. ¿Qué lo conlleva ahora sí aceptar? Mis hijos, okay. no los veo. Okay. No hay futuro. Porque si me quedo aquí, no quisiera que alguien acabe con la vida de jóvenes, de niños, la familia esmeraldeña, estén en problemas. Me disculpan si le estoy difónico, pero el sentir es muy grande. Los problemas, o sea, el desbalance de la justicia de este país. No podemos salir a los barrios, no podemos entrar, porque nos toca entregarnos a. ...a este tipo de campaña... ...sin resguardo policial... ...y no es porque no lo hemos planteado... ...simplemente... ...porque estoy en la Revolución Ciudadana... ...y si saben por qué estoy en la Revolución Ciudadana... ...porque lo único... ...que va a salvar a los esmeraldeños... ...es una revolución... ...y esa revolución es mental... ...esa revolución de... Crea, muchachos, sientan y vean una esmeralda diferente. En la esmeralda que yo nací... ...en la que crecí, en la que me permitía... discúlpeme, presidente, pero aquí el esmeraldeño ha sido alegre, ha sido de las personas que nos amanecemos en las esquinas conversando, jugando, no te rías que esto es serio. Cuando toca reclamar, le dice, señor, usted no está preparado, silencio. Sí, porque a mí, mire, hasta en los debates, mandando a llamar para pasarle las preguntas El uno, no lo dijo Vico Villasís, lo dijo la otra candidata que le mandaron a dejar y está hablando de corrupción, que no la manden a ver. Y yo no salí a la calle, primero por la delincuencia. Este, para el expresidente Rafael Correa Delgado, este... Yo creo que él es el que tiene que hablar, él es el maestro no, ta, en ta, poner las condiciones. También tenemos que hablar de la coyuntura nacional. Sobre el caso de corrupción del gran hermano, presidente, le escuchamos. ¿Cómo Déjame comentar un poquito lo que he Yo no soy una persona eh, de, de, eh, que tiene la depresión. Eh, siempre trato de ser optimista. y tra Transmitir ese optimismo. Pero escuchar que Esmeralda tiene que traer verde de Santo Domingo. O sea, es la verdad, pasa? es la verdad, lamentablemente. Pero si sí. tú ocupas, eh, pre -presidenta, hasta... Eso es responsabilidad directa, le la constitución del gobierno provincial, el fomento productivo. Ya le dijo, nunca tuvimos un prefecto de la Revolución Ciudadana cuando yo era presidente. Tú la inútil de Lucía Sosa, odiadora. Lo que pasa es que, incapaz, absolutamente incapaz, como ya lo demostró, se evidenció en la alcaldía. Lo que pasa es que la prefectura tiene una ventaja. Nadie entiende bien cuáles son las... las eh... So funciones funciones. De, de, de, la, de la prefectura. Entonces, si a los, a los que siembran plata o se les cubre el plátano porque no hay un camino medicinal para sacar el plátano, no se les ocurre culpar a la prefectura, pero es responsabilidad de la prefectura. Si no hay agua potable en Esmeralda, por supuesto que saben que es el alcalde. Entonces, es mucho más fácil ser prefecto porque están como diluidas su responsabilidad. Pero teníamos una completa inútil, que era Lucía Sosa, y lo ha demostrado en la alcaldía. Eh, ahora, Igual. la crisis en que se encuentra Esmeralda. Eso es responsabilidad directa, esmeraldeña. Esmeraldeño, es responsabilidad directa, pero directa lean la Constitución exclusiva, el fomento productivo, pues proceso exclusivo ¿no? de la prefectura de la provincia. O sea, hay que cambiar urgentemente a la prefectura. Sobre tu pregunta, amiga, sí, es una cuestión de tiempo, ¿no? Son cosas que tristecen, pero en día de año el gobierno es imposible no tener un caso de corrupción. Pero de ahí generalizaron, hicieron toda una narrativa. De, tienen que diferenciar jóvenes, sobre todo de la patria, de Emerald, para que nunca más los engañen. Porque a muchos le dañaron el corazón, pues, le inocularon hoy. Una cosa es tener casos de corrupción. Otra cosa es tener que un gobierno corrupto. ¿Cuál es la diferencia? En 10 años de gobierno, porque ganamos todas las elecciones, es imposible no tener caso de corrupción. Aquí tiene al bravo? aquí ni conocí, ¿no? Pero otra cosa es tolerar la corrupción. Jamás la toleramos y vamos hablando con cifras. Revisen el ranking de Transparencia Internacional. Yo recibo al país como en el puesto 150 de corrupción, mientras más alto el puesto más corrupto del país y lo dejamos en el 120, vamos a 100, ¿eh? pero ya el último como se, eh, explotó, explotó la refinería y lo de Brex subimos 20 puestos. Sin embargo, somos el país que más redujo puestos en esos 10 años. ...de revolución ciudadana en toda América Latina. Fuimos el campeón de la lucha contra la corrupción. Pero engañaron a muchos. Que si el puente de Mataje, el soberano Mataje, no costó 20, sino 25. Sobreprecio. Eso no es sobreprecio se reajuste el contrato que pase... Puente ahora, y y el puente, Y el puente a mataje que todavía no se apertura, expresidente, de Ripley, no está ahí. Está, está ahí. ¿Te acuerdas sí. que que puentes a ningún lado para que pase la guerrilla, el narcotráfico? por Eso el lado colombiano. Así o sea, lo dijo y lenin Moreno. Sí, los que habíamos faltado con el narcotráfico. Así nos han, nos han manipulado. y Increíble. ¿Cómo pudimos tolerar tanto? Soportar tanto. En todo caso, el... ahora sí, en menos de dos años de gobierno, vemos corrupción en el registro civil, en las escuelas, se venden los puestos públicos, y ya tenemos Pandora pero donde está involucrado el propio presidente de la República. Después de seis años, si fuéramos corruptos, ¿tú crees que no nos hubieran encontrado una cuenta secreta? plata mala vida, y encuentran la de ellos, escondida en esos ...fiscales sin vergüenza. Eh, está el caso... ...danubio, de las aduanas, porque repartieron el país, volvimos a la vida política, MP no me friegue, tenga educación, ustedes tengan salud, tú con mi compadre, cuando se ponen las aduanas, y trataron de ocultar ese caso. Y ahora les está la cara el caso Gran Puñalista, corrupta también. Ella es cómplice de Moreno de Lazo. ¿Te imaginas que después de 10 días hicieron los allanamientos por el caso Gran Padilla? si hubiera sido correísta los involucrados. Lo hacían ese mismo día y filmando, con transmisión en vivo. Se llamaron 10 días, después de 10 días sacaron computadora, dinero, toda la información que pudieron. Entonces, Entonces ella es cómplice de Lazo. Está haciendo lo mínimo que ya no puede evitar. Tal vez, como ya se están saliendo... las ratas del barco que se hunde, después traiciona el ASO. Pero en este momento es cómplice del ASO, no te engañan. ¿Cómo? Procuraduría, como eh, Contraloría y como todos los organismos de control que optaron y captaron desde la consulta. Una publicidad de que Usted apoyo a Lista 1 acá. Evidentemente, eso fue la campaña pasada. Acá en Esmeralda, vi un video el día de ayer. Y... No puede ser. Eso no. mi sí. Lista 1 se portó muy mal, se portó muy bien hasta la elección del 2021. Sin ellos no hubiéramos podido participar. Pero... pero... Claro, a lazo Ellos están con lazo. No se engañen. Nosotros ya no tenemos nada que ver con Lista 1. El que se tome mi nombre... Para y participa en lista uno, un oportunista y probablemente abierto traidor. Que nadie se engañe, y esmeraldeña La lista de esmeraldas de los gobiernos seccionales a recuperar la patria. Queremos dar la bienvenida que se suma acá al auditorio. Está el ingeniero Ronald Moreno. candidato a la Alcaldía del Cantón Quirinde. Bienvenido, Ronald, acá al espacio. Muchísimas gracias a los que hacen Radio Chachi. Saludos, presidente. Eh, pasar, tuvimos que darnos un cruce y por eso pues... ¿Tuviste que hacer trasbordo? Sí, tuvimos que hacer un cruce. No, está totalmente eh, bloqueada la vida. Qué trazada, desgracia. Trazada. ¿Cómo pueden destruir un país en cinco años? Es impresionante. Por último que nos persigan, pero para hacer algo mejor, algo nuevo. No, nos persiguieron para destruir todo, para llevarse en peso el país, es criminal lo que han hecho Sí, es lamentable, es lamentable presidente lo que está sucediendo con la vialidad de, de la provincia de Esmeraldas y del país pero en este caso la vía, una vía tan importante para nosotros los esmeraldeños y para el país entero, la vía Quirindé-Esmeraldas, totalmente vehículos, totalmente bloqueados que no pueden llegar a su destino pues. Ronald, tu propuesta para levantar a Quirindé Nuestra propuesta para nuestro Quirindé como siempre, las necesidades básicas insatisfechas. Agua potable y principalmente alcantarillado. Lo mismo que acá en el cantón Esmeralda. Anoche un aguacero, este, Patricio, y totalmente inundado, Quirinde. Totalmente inundado. El agua. Agua, lluvia, eh, mezclada con las aguas servidas. Realmente es lamentable lo que. está pasando en nuestro querido cantón y esa va a ser nuestra prioridad, a solucionar los problemas básicos de, los, de las familias quinindeñas con agua potable y principalmente alcantarillado, tanto en las zonas, otras parroquiales. Vamos a convertir a Quinindé en un municipio que articule con instituciones públicas y privadas. Vamos a convertir a Quinindé en la columna vertebral del desarrollo del cantón Quinindé. Entonces, en esa, de esa manera vamos a trabajar. Yo quiero eh, anunciar a todos los quinindeños que... Nosotros tenemos un proyecto productivo, quien en ha sufrido tres pandemias, la pandemia del COVID-19, la pandemia y obviamente todo el Ecuador y la provincia de Esmeralda. Muchas gracias, Ronald. Vamos con Janet. En tu plan de trabajo, ¿qué contemplas? Contempla muchas cosas, lo más corto posible, tú sabes que el tiempo... mi micrófono. Ronald Moreno devuélveme mi micrófono. Bueno, uno de los ejes principales, y que si no lo hacemos, obligatoriamente nos toca hacer, primero entrar a producir. Segundo, levantar nuestro turismo. Pero todo es con vialidad. Mira, Ronald viene pasando odisea y media y más, y no pudo llegar a tiempo. Una entrevista, miles de esmeraldeños tienen que estar en lo mismo. Sin embargo, si no tenemos... Lo tenemos todo para ser hacer... turismo sí, sí. Somos la provincia más hermosa Pero del con país. con todo cariño, un punto de ahí, compañera, compañero. Nos, Nos robaron lo principal, no se engane. Tenga las mejores vías, las mejores playas que las tiene Esmeralda, la mejor, vía, la mejor, la tiene, emeralda, la mejor sí. comida. La gente más alegre que no camina, sino que baila, ¿no? Y no pasa vergüenza y, cuando va a bailar Esmeralda. Y se hizo... Hay que recuperar la seguridad. Correcto. Y ¿sabe qué es lo peor, presidente? Que La, la actual prefecta dice que ella no tiene competencia en seguridad. Que ella no hace, es más, no ha invertido nada en seguridad. Y nosotros, aunque tengamos que coordinar, aparte con la policía, con las unidades judiciales, con la, con la ciudadanía, existe en la provincia de Esmeraldas, tenemos que abrir espacios de trabajo, de empleo. ¿Cómo vamos a generar los empleos? Ya lo decíamos con Ronald. Una mesa de diálogo. Nos hemos sentado con Vico, con Ronald, con Adis, con Alfonso, con todos los candidatos alcaldes, con Guayabal, con Colorado, con Helen, con Alfonso, con viceprefecto. Áreas de producción. Papaya, palma, todo lo que pueda producir. Esmeralda verde, imagínense, la provincia que más come tapao y que el verde sí. no lo traiga de afuera. La provincia verde que tenga que importar verde. E, Imagínense, entonces, 5 no mil creer. hectáreas al año de producción son 2 mil fuentes de empleo directo a fuego de economista. <risa> algo de economista también. <risa> por 7 cantones. No va a ser el mismo porcentaje que el INDEX. Pues si acá es solo economista, hemos conocido eh, algo de derecho. Es eh, según el nivel de... <risa> de, el nivel de <risa> El nivel de población, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente unas 15.000 fuentes de trabajo directa a las familias del la que era el punto inicial. Vamos a traer el turismo, pero realmente con un verdadero atractivo, dándole, ¿qué? Seguridad a los turistas, que es lo primero. Sí, también. Y tenemos un hermoso aeropuerto. ¿Quién construyó ese aeropuerto? Carlos Lo modernizamos, Ya estaba construido, lo modernizamos aeropuerto artesanal, ECO 911, Nuevo Hospital. Y todo el, el, el presidente, vial, si Ahora... me permite, en el libro Esmeraldas del Ayer 1 que usted lo tiene, habla de la historia de la aeronavegación. Ahí es muy claro. Usted reconstruyó el actual aeropuerto. Tenemos todo, por ejemplo, Esmeralda debería... Pobre, de nosotros no tenemos ni vialidad, nuestros campesinos, nuestros agricultores, van a pensar las autoridades inectas que están en los espacios del pueblo en tecnificarnos, en industrializarnos, en comercializar. Es allá donde vamos esmeraldeños. Y nuestro primer asesor, y yo sí lo digo, y lo sigo manteniendo, mi eterno presidente Rafael. No, es que ejemplo a seguir, y siempre digo a la ciudadanía, o sea, si yo fui parte del mejor proyecto de la historia de Esmeralda, y jamás pueden decir de que Yaneda ha cometido un acto de corrupción. Eso quiere decir que los funcionarios de la Revolución Ciudadana, el 98% de los, de los funcionarios, fuimos honestos, pues. Yo vengo desde la... Nací. No puede meter a todos en el mismo saco. Parida formada por la revolución ciudadana. Y yo creo que aquí ya me voy a jubilar como Rafael, aunque a Rafael ya se le ven las canitas. Bueno, a mí todavía no, no. A, a, a, Avanzando porque el tiempo es oro. No me el pelo. <risa> avanzando porque el tiempo es oro. Vico, las propuestas desde la alcaldía del Cantón Esmeralda. Propuestas. Bueno, nosotros. Vamos a industrializar la cultura. El presidente habló de las playas, de la alegría que tenemos los de caso ubico, Me parece que Esmeralda es una de las pocas, de las dos capitales provinciales que no tiene teatro. Eh, tenemos la marimba. Nosotros tenemos no, no. Cult cultura en nuestra raíz. No vamos a cultura, solo la cultura gastronómica. Que es la cultura gas. gastronómica. Zaprieta. Aquí se celebró Nos el primer mercado. campeonato es del encebollado. De hecho, Aquí se celebró el primer campeonato del Sí. Hay... Hay que tener Aquí. sí Aquí. Pero, pero nosotros, nosotros no hemos podido hasta hoy tener y apuntar hacia el norte. Tenemos. Es que esas son realidades que no se han dicho Que hay que decirlas Por eso estamos en esta revolución ciudadana y Quiero agradecerle públicamente Ya esta vez porque Alguien decía por ahí que también estaba en la uno Y uno tiene que ser delicado Yo no salgo a pelear A mí me gusta proponer Pero el presidente una... fue claro hace unos minutos Sí, yo soy propositivo, señor presidente Y yo tengo que decirle Esmeraldas se va a desarrollar, no van a venir la inversión a Esmeraldas si no creamos oportunidades. Y esas oportunidades se crean con seguridad. Esa seguridad se da con intervención. Si no intervenimos en Esmeraldas, desde la misma intervención que ponerle los barrios, para poner ese marimbódromo, para que nos reconozcan en 1820 como la primera provincia de América que tuvimos el grito. libertario 5 de agosto de 1820 5 de agosto Verde. de 1820 Río, Verde. Río Verde, sí Entonces Un abrazo a ese cantón heroico Río Verde. Nosotros queremos Que con la, cuando vayamos a recuperar el poder Que vamos a recuperar el poder Pero el poder para patando en pedazos ¿Sabe que Una de las cosas que tenemos que tener dentro de la revolución ciudadana Es que se nos reconozca porque así haríamos un feriado nacional, y ese feriado nacional va a ser con Marimbodro, con cultura. Esa cultura... ...va a reactivar el turismo, el turismo que la carretera la vamos a mejorar, vamos luchando le compran en 80 centavos la libra, en ese puerto artesanal que usted lo construyó, que llegan los abusivos y pagan al precio que les da la gana, por lo menos... ...lo vamos a poner dentro de la cultura gastronómica para que sea la comida... Buena, bonita, barata, bastante y bacán. La parte bacán es que le vamos a dar trabajo a los emeraldeños. La parte bonita es que Emeralda se va a reactivar. Sí, bastante. Claro que sí. Pero por supuesto, pero sin lugar a dudas, compa. Pero necesitamos ese puente que nos lo hemos ganado, esas calles que le vamos a poner. Señor, que usted reconoció, papá roncón, a donde nos envió. Roncón, debemos crear nuestra cultura que la gente no, no lo ha entendido para poder eh, vendernos internacionalmente. Si sí, primero el aeropuerto cerrado con un vuelo, para mí. Un vuelo no es nada, jueves, no es nada. Cada, cada que se puede, a Esmeraldas, a La capital provincial no es nada Así para hacer es. turismo. Un puerto comercial que no funciona. Quinindé necesita trabajo y por eso coincido con Yané de un plan de reactivación agroproductiva que nosotros lo vamos a impulsar desde el GAC municipal con las 5.000 hectáreas de cultivo palma maracuyaca. ...y con esto crear dos mil fuentes de trabajo. Hoy Quirindé no tiene trabajo y eso ha presionado a nuestros jóvenes... ...a delinquir, a caer en, en la delincuencia y eso va a ser un agro. Por lo tanto, compañeros agricultores van a tener un alcalde... ...una administración municipal que va a desarrollar el Quirindé... ...desde el campo hacia la ciudad. Yo quiero aprovechar la oportunidad para saludarlo, presidente... ...y para decirle que Quirindé entero espera su regreso... ...porque usted nos dio dignidad, nos dio respeto a más de grandes obras en nuestro cantón quinindé y ese legado, nosotros los quinindeños lo vamos a practicar desde el gran municipal. La cercanía con sus ciudadanos, estar administrando quinindé con los ciudadanos, junto a ellos. Jamás a espalda de ellos. Bueno, este... yo le invito a todo quinindé, a este cinco... de febrero a votar todo, todito por las cinco. Janet en la despedida final, por favor, estamos con el tiempo encima, lamentablemente. En el recorrido día a día la gente llora, esmeraldeños, presidente, Patricio, llora, yo tengo algunas fotos que prohíbo que las saquen, pero la gente llora del dolor que siente de la desatención de por parte del Estado. Vamos a producir, a levantarnos esmeraldeños a ese campo. Ya dijimos, estadísticas al año por cantón, 2.000 fuentes de trabajo directo por cantón. Eso quiere decir que vamos a ir nuestros jóvenes que están sumergidos en la delincuencia por falta de oportunidades, estas escuelas de campo que vamos a crear para fertilizar. Para industrializarnos, para industrializarnos y eso lo vamos a llevar a nuestros jóvenes y a las familias a producir este 5 de febrero esmeraldeños vea presidente antes de despedirme por favor otra conexión de esta ¿no? que nos hace bastante bien este 5 de febrero tenemos la herramienta una más hacer, ¿no? importante que tienen los esmeraldeños cojan la camiseta cojan la si los... pero, eh, sí, pero al momento de votar Acuérdense de cómo estábamos antes con el gobierno de la revolución ciudadana, cómo estamos ahora con tanta indolencia. Miseria, inseguridad, crimen, las familias llorando todos los días y, sobre todo, no teniendo qué comer. Este 5 de febrero, mi gente hermosa, voten por el proyecto con esperanza. Todos los alcaldes de la Revolución Ciudadana, la Junta. A las 5 de la tarde, señor presidente, espero llamarlo para decirle que Emeraldas comenzó a recuperarse. Desde su... ¿Quién es el candidato del gobierno al cual se refiere? ¿Ah? Frisoneras. Sí una pena no que un, una ex gloria futbolística o gloria futbolística del Ecuador que vienen los estratos más humildes se venda la peor oligarquía, qué triste, eso da mucha tristeza. Este economista Rafael Cordelgado, queremos agradecer su presencia a través de la plataforma Zoom una persona bien por mí no te preocupes, no, yo sí no, quisiera no. hacer alguna reflexión adelante, adelante izquierda. presidente es que he escuchado tanto, ¿cuánto tiempo tengo? unas dos horas no. porque <risa> créeme que estoy asustado Eso. yo no puedo estar al tanto de todo lo que sucede que Meralda importe verde, no puedo creer he escuchado a Vico decir que no está funcionando el puerto marítimo pero ese sí, puerto señor. era el principal puerto automóvil a Guayaquil, ¿no? La Merez ya no importa por el puerto de Esmeralda, pre presidente. La Merez ya no está. A veces tienen un barco cada tres semanas, señor presidente. ¡Qué terrible! Qué Qué terrible. terrible. Un barco. Llame Esa al un voto, política, política presidente, por sus futuras autoridades. Imagínense con los FLOPEC, no sé cómo aguantaron tanto. Flota petrolera, ...a Esmeralda. Y les dije, les puse como condición... Me hacen el edificio más bonito de toda la ciudad y luego arreglamos el malecón de las palmas. Miren, tremendo malecón que tiene ahora Esmeralda. Pero antes Flopegui estaba en Quito, vos olvides. Que y han que votos no han hecho? Nada ya se está regresando. Presidente, nomás ha un cascarón, ¿no? ¿Así? ¿Ah, ¿De dónde sí, sí, en Quito? Sí, sí, sí. Sí, sí todas las ediciones... Entonces todos se lo regresaron porque, a Quito. Créame, uno de los problemas políticos que tengo en Quito es que traté de centralizar. Mandé Van a Ecuador a Quevedo, lo devolvieron a Quito. Mandé a Viceministerio de migrantes a, y a un no rotundo a todo. No es que Van a la zona, no a un gobierno como el de Lazo, se le dice sencillamente no, compatriotas, pilas con eso. A mí me indigna. ¿Cómo estarán los verdaderos esmeraldeños e indignados? También escuché a Vico decir: no hay cancha deportiva, pero y el centro de alto rendimiento es Río Verde. Y recuperamos Chagado. el centro. Cerrado y cerrado. abandonado, sin mantenimiento. Es que, es que lo único peor del de su desarrollo de la pobreza, después de no tener, lo único más grave, no tener recursos, es tenerlos y no usarlos, tenerlos destrozados. Eso es criminal, eso tienen que recuperar también, ese complejo de alto rendimiento de Río Verde. ¿Por qué lo cerraron? O sea, qué egoísmo, qué maldad de corazón. persíganos a nosotros, pero no dañen a la gente. Cerrado, no, escuelas pobres, del milenio cerrado, de... cerrado, centro de alto rendimiento cerrado, todo no cerrado y, y abandonado. ¿Cómo pudieron tolerar tanto en Medellín? El había Villasís, lo damos listo, todavía no lo reciben, ¿verdad? No. no. La está cerrado pero el coliseo. Sí, es terrible, es terrible. Y ahora... Fíjense, ¿cómo cinco años han pasado diciendo que somos corruptos, estos miserables, jugando con nuestra honra? Así es, con sus sí. su medios de comunicación. Y es a ellos que se les encuentra el dinero. No pues solo hacen esa pregunta. Sí, ¿Tres mil sí millones. Pedían 1% de comisión, eran 30 millones que arreglaba la vida. El Cita murió de un cáncer, murió de una pobreza. Así Tuvimos así. que hacer colecta para ayudar. Así fue. Esa es la revolución. Ciudadana. Por supuesto que ha habido traidores, que eso ha sido denunciado, pero son la excepción. La las reglas brasileñas, como los ecuatorianos, somos gente trabajadora honrada, y en nuestro caso, que solo estamos por ustedes, por el bien común. bien, como el fomento productivo, la constitución dice es responsabilidad, reproducirá... exclusiva del gobierno provincial de la prefectura, pero no es excluyente, no significa que el gobierno nacional no pueda ayudar con caminos vecinales, con mejoramiento de... genético con procesamiento de eh, una planta de procesamiento de leche, un camal, etcétera. Aclar, es importantísimo la reactivación Es importantísimo la reactivación económica para generar empleo. Este expresidente, ¿lo escuchamos por favor? Cerró. No, bueno, entonces estamos pidiendo definitivamente, no retomamos, creo que escuchamos... Escucharlo el criterio vertido por el Presidente de la República en una democracia vigente. guste o no nos guste, pues hay que escuchar. Esa es la democracia, de eso se trata. Muy buenos días y muchas gracias. Todos, muchas gracias. Ya saben, febrero con las 5. Mi ciudadano, a razonar ese voto. Todo todito cinco este 5 de febrero. Bueno, a no hipotecar nuestro futuro ni el futuro de nuestros hijos. Todo todito cinco el 5 de febrero.